Buongiorno cari amigo. da Pablo, el giorno de hoy, que vamos a hacer? vamos a hacer un bellísimo allenamento, ¿Qué allenamento fachamos hoy, como podéis guardar el portato del manico, qua el bastone, el giorno de hoy vamos a, a, a, a elaborar esta parte cua, esta parte qua, el girovita, el ojo oblicuo, la, la esquina basa, la espalda basa, el giorno de hoy vamos a, a hacer ejercicios con el manico vamos a que ayunga el ejercicio de abdomen ahora estos ejercicios te van a ayudar a mantenerte en forma, en forma, lo importantísimo al menos hacerlo de 2 a 3 vueltas a semana De aminarle una sana y correcta alimentación eh, aunque dormir bien, dormir bien, dormir bien y avanzar un poquito de lo que son tantos dulces tantas cosas saladas. Ok, al hora del turno de hoy, estos ejercicios te, te, te van a ayudar, te van a ayudar. Y a mí me han servido, aunque son un poquito apanato, pero yo sí probo, yo sí pro porque hoy yo, voy que tú te metas en forma. Yo no voy que tú te diventes un campeón, o si diventa un campeón, es mejor. Pero lo importante es que tú cubres la tua salud. ¿Y cómo cura tu salud? Como he dicho prima, durmiendo bien, manchando bien, siendo positivo. Eh, si tú fueses ejercicio de tuve a tuve vuelta a semana. Juanos Bene, cuando Bene, guarda que la salud te costa, la belleza costa por cuero, debes de mantenerte siempre en forma ok, vamos a, a iniciar con un poquito de, de, de hidratación el agua, que no manque el agua, importante, no para actividad física con la pancha tropopiena ni y aunque bota. ¿Cuánto Bene? ¿Cuánto Bene? vamos a iniciar con un poquito de, de, de movilidad mueve un poquito el bachino el bachino, muevo mi y muevo mi piede vamos a hacer un piccolo riscaldamiento vamos a hacer el jumping ya vamos a hacer un pole skipping y hacemos un poquito de 10 squats ya así al menos nuestra temperatura en nuestro cuerpo sale Acá tengo el teléfono que me da un poquito de, de, de, de, de fastidio ok, perfecto, vuelvo a llegar debo acceder lentamente donde tú arribes. cambia Cambia, cambia, cambia, cambia, cambia. Vuelvo a para dar un saludo muy especial a todas las personas que se han inscrito a este canal. Gracias, veramente Para mí es un sosteño que tú te inscribas a este canal y compartas estos vídeos. Un salutino, Pedro. Carlota, Carlota Donadini que nos guarda, que nos guarda, que nos guarda, que Nidia Beatriz, la señora María, la señora Giulia, todas las personas veramente gracias, gracias, gracias. Ok, vamos a, a iniciar con, con John Pinja. Prepárate, prepárate. Vamos a hacer John Pinja, vamos a fare questo. Ok, vamos a hacer 20. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10 en piú, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10, un poquito de corsa, corsa, corsa en el posto, corsa, corsa, corsa. ¿Qué vamos a hacer? Mano contraria para tocar esto, así, ok? Preparate, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5.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 e scuote già, 10 scuote già se tu hai problema del ginocchio non saltare, non saltare non saltare, guardate qua questo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 ok, <ride> mantente in corsa mantente, mantente Mantente, mantente, ok, vamos a fare nuestro último eh, 20 saltini, 20 saltini, vamos a, fare, vamos a fare jumping, Ya vamos a fare questo, tra, tra, tra. preparate, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Okay. <risas> nuestro gatito cardíaco sale. Ok. Para eso que, que nuestro cuerpo ha dañado un poquito de.. de se ha activado un poco. Vamos a hacer estos ejercicios. Vamos a utilizar un, el, el timer. Cómo vamos a hacer? vamos a hacer. 40, 40 segundos de, esfuerzo, con 12 segundos de, de recupero Tú te recuperas, prende un cochino de aire y te prepara para el próximo ejercicio. Elabora siempre a tu ritmo, a tus condiciones. Tú no compites con, conmigo. Tú compites con tu ok, Okay. Importante, no, mi sueño de del tapetino si tú no hay un tapetino usan que un chugamano para no farte mal el ginocchio ok vamos a iniciar en nuestro primo nuestro primo ejercicio me meto qua de frente de frente no te guardar vamos a meter el timer nuestro nuestro timer aproximadamente aproximadamente cuánto dura dura poco dura poco dura 16 minutos 16 minutos de Salute, de salud, de estar bien, de meterte en forma. Ok, andamos con la alarma, con el timer. 3, 2, 1, vía el timer. 4, 3, 2, 1. Nuestro primo ejercicio, guarda la, posic la posiciones. Va, Gira un lato, va. Tra, dirito, Tras, dirito. Solamente un lato, un lato. Taz, taz, taz. Lentamente, hayamos eh, 40 segundos para, para este ejercicio. Siempre en movimiento. Muévete, muévete, respira profundo. Concéntrate tú siempre en nuestro girovita. El girovita. Hoy no lo sentirá y dirá: No, Pablo, no sento niente. Domani lo sente. Pero te recuerdo: tú debes hacerlo al menos de 2 a 3 vueltas a semana Mira comando. No dimenticar. Mike. Te riposa. Hay 12 segundos de de de, de recupero, prendo un gran gocho de área y me preparo para el próximo. Ta, va, ta, ta, ta, ta. Ta, ta. ¡Ay, ay, ay! ay. Tú a casa puedes parar en que, en que un minutito, pues. puedes luego puede, Tú puedes, eh, decir, no, Pablo, yo lo voy a parar en un minuto porque yo. 45 segundos. 40 segundos, sento poco, va bien, lo puedes modificar. Prende el ejercicio que te, que te ha de más y metele más resistencia, más tiempo. Ta, ta, guarda cómo, cómo giro. Giro vita, giro vita, giro vita, giro vita, Socia. giro vita. Sí. Ok, perfecto. no pa Nuestro próximo, vamos a hacer esto, guarda. Ta, ta. Ta, vamos a, a sube su, su, su, su el pie, sube el pie, un poquito de coordinación va va, puesto, ta ta, toca la punta, toca la punta, toca la punta, toca la punta, sí, <ríe> toca la punta, toca, <ríe> aunque cuad, yo un poquito el equilibrio, ta ta, ah. Nidia, cómo andiamo Nidia? cómo andamos? <ríe> aunque Judy también debe hacer este ejercicio Judy. Carlota, ¿cómo andamos Carlota? ¿Cómo es? ¿Cómo es Carlota? Resiste, resiste. continua Sí. Ta, ta, continua. C C C Se siente. Ah. Se ok. Uh. Igualmente. Ah. Me concentro y vado con la próxima gama, la otra gama. Ah. Respira profundo. Ok, va. Su, su, su, su, su, su, su, su. Ah, ah. La otra pierna que va hacia mis pies. Flexionado, flexionado. Da. Las rodillas, flexionado, Da, da. Ah. Falta tu ritmo, guarda. Te falta el equilibrio. A mí. Da, da. da. Desciende, desciende. Da. Toca, toca, toca, toca. Toca la punta. Toca la punta. Toca la punta toca la punta si sí. si, sí. toca la punta toca toca si, sí. su su ok nuestro próximo siempre directo pero voy a encender piu fino en fondo fino en fondo guárdalo qua fino en fondo guárdalo qua llego el ginocchio tra grande tra grande tra Yo grande tra solo el tronco la parte superior igual tra puesto, tra, tra, tra, puesto, tra, puesto, tra, tra, tra, guarda mi ginocchio, llega a tu Semiflexionato. tra, continua, sí, sí, su, tra, you. ta, tra, ta, tra, tra, sí Sí. voy a beber un poquito de agua ver un poquito de agua ver un poquito de agua beber un, un poquito de agua y continuamos nuevamente vamos a chéndere tantísimo a un lado prepara uno más pues gira gira gira gira sí gira pues este ejercicio será un multo completo porque estamos laborando girovita aunque laboramos el abdomen el <ríe> esto es completo porque falta un video solamente de puro girovita puro girovita Tra. a mí me ha servido tanto no fue cuento que tú te te servo tanto dai yo no que fondo fondo dai Tra. sí continua sí continua Tra. continua okay respira profundo vamos a meter el el manico detrás o el bastón, el bastón, vamos a hacer, vamos a hacer giri. giri, giri, giri, vamos a hacer esto, gira, gira, gira, gira, ta, ta, esto es fácil, ¿no? ta, esto es fácil. ta, ta, ta, piego ligeramente el ginocchio, guarda, ligeramente el ginocchio, ligeramente, ta, ta, O giro el tronco, o giro el tronco, guarda ¿vale? como lo giro, guarda ¿Vale? como lo giro el tronco, o giro, o giro, o giro. Sí, sí, sí, lo giro, lo ¿vale? giro, giro, si si si lo giro, guarda, tra, tra, tra, ok, perfecto, adelante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar el manico en su, vamos a andar solamente un lato, lato A, dos no pondeamos lato B, ok, llego ginocchio, esquina derecha, pa' puesto, esto, tra, tra, tra, posición inicial, tra, tra, meter un poquito de, de, de ritmo ritmo ritmo métele música a tu cuerpo a la vida tra y tra. Tra. Ah. no que ligeramente pegar tu guarda flexionato guarda tra, tra. estamos laborando la esquina base si sí. si sí. Sí. Sí. Sí. estamos haciendo la limpieza del vitro de la máquina a la finestra a la ventana tra. 3 4. Ok, perfecto. Ahora pues te eh, habría buscado para un lado, vamos para el próximo lado, lado, lado. Así buscamos el equilibrio. No solamente un lado y el otro... Un poquito de bueno. Va. Va. 3. 4. 3. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Sí, sí, sí, ah. andiamo, sí, andiamo, sí, andiamo, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. resiste, resiste, tú sea en casa, yo paso uno al jardino de casa, el jardino dirán, Pablo, está violando la, la ley, no, no, no, yo estoy en casa, en casa, en casa, nuestro próximo, vamos a, a Fares, eh, eh, eh, escuote, vamos a girarlo destra sinistra tú te duele simultáneamente, simultáneamente, simultáneamente, guarda, tra, tra, tra, tra, un piccolo balletto, ¿no? Piccolo valeto. tra guarda como el gomito toca a la gamba, guarda, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, c c c si, si, si, si, si, si, si, Ah, no puede de cueste, vamos a andar. Vamos a fare uno de la lumbar, y la lumbar, y la esquina de la parte baja. Vamos a utilizar el, el tapetino o si no, el Tú todo depende lo que tú hay en casa, ¿no? Ta, ta, ta. Sí. Ok. Vamos a usar el, nuestro tapetino. Vamos a fare alternato: mano contraria, pie contrario. Bueno, loca.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 su, su, su, su, perfecto. Vamos a iniciar con ejercicio de abdomen. Atomi. Pie con pie Prendo la, prendo, prendo cuesta. Su, su, su, arriba, arriba. Arriba. Arriba. Arriba. Arriba. Arriba. Su, andiamo. Su, Su Su Su Su, Su. Su. Ok, adiós, vamos a andar con el, vamos a andar con el twist. vamos a fare esto. ta, ta, ta, ta, ok, cuelo, cuelo metiache, 3, 2, 1, día, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, resiste con la gamba, resiste, toca, toca, toca, toca, Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. Resiste, toca. Respira profundo, toca, toca. Se centra, no sé si se centra. Toca y sigue estanco, férmanle. Toca. Okay, perfecto. Uh, vamos a hacer, vamos a hacer el plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan. plan, plan. Plan 그래. fermo, abro, chiudo, chiudo, abro, yudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, chiudo, abro, Madre de Dios. Estamos ya casi finalizando. Dai. La fachamos. Vamos a hacerlo Completo, guarda. uso el bastón. Puso el bastón y dietro. Guarda lo para dietro. Vamos, vamos adelante, atrás, Toca. Vamos dietro. Sí, me la alzo, me alzo, me alzo sí, toca, toca, dale, vamos un 10, sí, vamos, fuerza, fuerza, fuerza. se lo pide. vamos, vamos, sí. sí, sí, sí, ok, la señora María, cómo va, Lidia, Lidia, Carlota, cómo andiamo, lo andiamo, Judy, Judy, que mal no le también lleva palo esto, dale, forza, forza, sí, sí, sí, sí, sí, resiste, sí, sí, forza, vamos, nuevamente, dale, nuevamente, sí, dale, continuo, Ay, contigo si sí, si si si si si vamos su. ok, perfecto perfecto, vamos a hacer un plan de plan, plan plan de lado vale. delato, lado de lado tú no puedes si así si un si vale. firmo fermo ni ¿no? punta eh pie de pero tú puedes hacer guarda si sí, voy yo estoy così sí, ya. ya ya todo muerto y eres falta un alineamiento que me ha la lanzado he muerto. el horario yo estoy fermo, pero tú puedes hacer esto guarda you and you you and you you and su puedes hacer una, una variación ¿Tú qué sé yo que lo alfato solamente hoy y puedes hacer el movimiento movimiento muévete muévete muévete muévete, muévete siempre al tu ritmo ok prendo un cuchillo de aria y cambio, cambio, cambio, manca poco, manca poco, manca poco mi gente, manca poco, manca poco, manca poco, uno, dos, tres, o si no estoy fermo, yo hoy estoy fermo, de solito, facho uno, dos, ochenta y salgo, pero oye, <ríe> sin estar excusa, oye, Fuerte, fermín, fermo, fermo. atención con el pie. Con el pie. Alza el pie, alza, alza el pie. Vamos. Resiste, resiste, último esfuerzo. Último esfuerzo, último. Último, último, último, último. Último. ¿Ce la fai? ¿Ce la fai? Ok. Ok, abdominales. Vamos a parar el terminales, terminal, con él. Vamos a guarda. Ta, ta, ta, su, su, su, su, arriba, arriba, su, arriba, arriba, su, su, su, su, su, su, su. su, 60. su, ba. su ba. Tra. Tra. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. si si Me piacha O este es el último El último Resiste Resiste Resiste si si si si si si El si si mountain climber Mountain climber Mountain climber Mountain climber Mountain en clave, va uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, 1 2 Menoche, menos, menos, ah, ah, ah, ah. ¡Ce la habíamos fatta! l'abbiamo la habíamos fatta! es eh, menos, así, es difícil, menos, imposible menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, esto lo menos, menos, menos, de menos, a 3 a a menos, menos, esto con una sola vuelta no va bene va bene como, como para rescaldar y aperitivo pero esto debe ser siempre constante constante con dos vueltas a la semana yo te aseguro que tú voy a ver cambios notorios cambios notorios en tu cuerpo gracias a tutti por pues, guardar este canal y les renga Veramente a toda la gente que me está secuendo A Nidia, a Carlota, a Yudia, Magnolia, a la señora María Gracias a todos que Un buen giorno per tutti y una buena tarde Donde tú me guardes De cobre. Pablo ah, Voy a ver un poquito de agua porque ahí arriba estoy muerto okay. Dios mío, oiga, estoy, estoy es muerto GoPro apaga video